No. ¿Eh? No. Vamos a apelar. ¿Qué decía? la autoridad de los procesos? No, no. Pero dicen que era tuya la droga. No, no era mío, no. ¿Y entonces quién es? Era de un cliente. ¿Cómo? Yo soy taxista, era de un cliente. ¿Y entonces? Vamos a apelar, ¿Qué oh, qué? pasa. ¿Pero usted sabía el contenido que llevaba? No, no, no, no, no sabía. No. Sí, identificar sí, la persona que te mandó a transportar esta droga? No.